que dentro de sus ámbitos de investigación y docencia se encuentra especialmente la ecometría y dentro de ellos la microecometría. Eh, bueno, Rocío es una, una profesional de, de la ecometría, como buena investigadora y tengo sobre todo la, la oportunidad de, de, de primera mano de, de ser consciente de, de lo buena investigadora y buena docente que es dentro de, de esta área de, de la microecometría y ha publicado en, en, en periódicos, en, en revistas de, de más alto prestigio dentro del ámbito del análisis pues, de la evaluación de políticas públicas y dentro de aspectos económicos, del análisis económico. Ha publicado en la Playa Economics, por ejemplo, en el Journal de la Group Power, en Labor Economics, que es una revista muy, muy importante dentro del ámbito de economía laboral. Y sobre todo también es, es referida y esvaluadora de distintas revistas también de, de mucho prestigio y mucho impacto. Y ha sido investigadora en la London School of Economics, en el Departamento de Economía de la Boston University y también un miembro de un proyecto internacional de investigación que se llama INTERPIS. Y bueno, trata sobre prácticas de, de Y sin más, pues te doy la palabra a Rocío, que nos va, nos va a comentar un poco una, una evaluación empírica del impacto de los contratos públicos de investigación en la productividad científica, que está basado en, en un artículo que han publicado recientemente ella y hay unos autores en una revista muy importante de España, que es la revista Economía Buenos días a todos, gracias por sus amables palabras, Marta. Eh, para mí es un placer estar aquí porque es como lo que Yo estoy trabajando en la Universidad Autónoma de, de Madrid, pero estudié, soy de Valladolid. Estudié la carrera de aquella licenciatura, ahora ya sé que estás en el grado, pero aquella fue la licenciatura en economía, la, la estudié en Valladolid. De y después de aquí, de, de, como decía Marta, pues estoy para la transformación, hacer el doctorado. Pero bueno, volver a Valladolid, aunque a el campus de Segovia, que no existía donde yo... Estoy en Valladolid, por eso volver a casa, así que, así que es un placer para mí estar aquí. Muchas gracias a los organizadores de las jornadas, que yo veo que tiene éxito y que se han en muchas, ya muchas ediciones. Espero que siga así. Gracias de nuevo a Marta por sus amables y amables palabras. Y bueno, como decía, lo sea, que os voy a contar esta mañana es un trabajo que dice Marta que está publicado, o sea, hemos publicado otro relacionado con, con, con esto, que es pues, contenedor, pero es que está en proceso de. En, está en, en el proceso. Entonces, es un trabajo conjunto con César López Borrego y Antonio Núñez Medina, de la Carlos III. Y es un trabajo que tiene eh, no, se centra como decía Marta, en una evaluación empírica de una política pública. ¿no? Entonces, eh, la política concreta, y ahora vamos a más, pero simplemente os adelanto que la política concreta es el programa Raúl Cajal. ¿Habéis querido hablar de la sección Raúl Cajal? ¿Habéis querido hablar de estas letras? ¿Habéis sido que hace poco salió en el periódico en el de la prensa un chico que le dio el premio al Mejor Físico Europeo, eh, no una institución europea, pero el mismo día recibió la notificación de que no lo había encontrado a ECAR en Montajar. ¿No suena esta historia? Pues no, pues esto se Montajal, es Economía Montajar, es lo que voy a hablar aquí. Hoy un poco de la evaluación de ese programa, de por qué surge ese programa, en qué situación institucional surge ese programa, cómo se articula, eh, qué beneficios da la gente beneficiaria de ese programa y cómo unos de años después. Eh, pues, cómo se traducen en la productividad científica de los, de los investigadores. Entonces, es un, lo que os voy a contar tiene que ver con la gente que decide, después de su formación de, de grado, en nuestro caso, seguir adelante. Algunos de nosotros tiene intención de seguir después eh, con cursos de máster, con un programa de máster. Sí, algunas algunas personas que dicen, sí, sí. ¿Y doctorado? ¿Alguien tiene la intención de doctorarse? ¿Sí? ¿Levanta la cámara? ¿Los utilistas? ¿Quizás pensado en una posibilidad para los futuro sería el doctorado? Entonces lo que a un poco las perspectivas que tienen en España los actores o que no iba La situación institucional que tenemos en España contra la política científica. Eh, vamos a ver en qué situaciones se desarrolla este programa, por qué era importante desarrollar un programa como, como este. como eh, Cuál es el objetivo de este programa. Después Vamos a ir con los datos. Vamos a, os voy a hablar de los, de, de los principales bases de datos que vamos a utilizar para, para nuestros objetivos. Vamos eh, a escribir esos datos. Y vamos pues adelante ya que el objetivo de este trabajo es eh, determinar el éxito del programa en cuanto a la mejora de la productividad científica de los, de los becados, para entrar en más detalle. Eh, digamos que desde el punto de vista de la literatura econométrica, este trabajo se encuentra en lo que se llama Ciencia eh, de Valores en Evaluación de Políticas. Sé que muchos en, esta, en este auditorio sois de ADE, pero algunos habéis pasado ya por cursos de economía, otros no. Hoy hay gente también de otros grados, como derecho, publicidad. Entonces, aunque hay una parte econométrica, voy a centrar, no voy a entrar para nada en temas técnicos, simplemente saber las ambiciones de lo que hay detrás. Y para que veáis un poco también el tipo de cosas que se pueden hacer con, con la econometría, ¿no? Porque vais a los cursos de cronometría, eh, con su experiencia y en la autónoma, la gente va un poco, Dios mío, esto es muy difícil, y entonces ¿y para qué carrera va a servir y tal. Veréis que realmente muerte sí? eh, Os hablaré, ya digo, de forma muy intuitiva del enfoque ámbito que vamos a utilizar y terminaré con los, los resultados de la estilación, que es de hecho el resultado de la evaluación de, este, de esta política, de vamos a fijar. Y las conclusiones. Entonces, eh, bueno, como digo, eh, para elaborar este programa, yo que, que, que es que en el que se hizo en mismo, tenemos que hablar un poco de cuál es la situación política en España eh, sobre las políticas públicas destinadas a la investigación. ¿no? Entonces, desde los años eh, 50, eh, Samuel es un investigador que ha trabajado mucho en, en, en política científica en España, pues, pues desde los años 50, básicamente las políticas públicas en los países de la, de la OCDE, no solo en España, sino también en toda la OCDE, estaban enfocadas sobre todo a la financiación de proyectos y menos enfocadas a, a, a preocuparse un poco de la financiación de recursos humanos. Entonces, eh, la investigación y desarrollo en España en el contexto internacional digamos que tiene dos problemas, o al menos dos problemas importantes, que es por un lado la falta de, o el escaso gasto en, en, en I +E, en el cocinaje del PIB, y por otro lado, pues la, la escasez y la precariedad de los, eh, de los de que se dedica a la investigación y bueno, los investigadores en general. Entonces, eh, para ilustrar esta situación, eh, estos dos gráficos reflejan un poco en qué situación está en España. Son gráficos que hacen referencia al año 2001 y, hablo, y bueno, estamos en 2013, pero hablo de 2001 porque fue el año que se, se lleva a cabo se implante el programa de amigasal. Entonces, para que veáis un poco en qué situación estamos, no sé si veis muy bien los números, pero bueno, os lo cuento. El, el gráfico de la izquierda hace referencia al porcentaje del gasto de y no sobre el PIB, con datos, como digo, de, de 2001. Entonces, eh, no sé si veis bien España, se sitúa en torno a un 0,91% aproximadamente del PIB. Y bueno, cerca de quién estamos, como decía José Luis antes, en otro, hablando de otro, de otro aspecto, con nuestros, con nuestros queridos PIBs, ¿no? Estamos en valores parecidos a los que tienen Portugal, Italia, eh, Grecia, Irlanda también está por ahí con los valores eh, bastante bajos, eh, el gasto, de, el gasto en más de sobre, eh, sobre como porcentaje del PIB. Y desde luego estamos lejos de lo que pasa en la Unión Europea, donde el gasto pues, se sitúa en torno a casi el 2% el doble en España y, eh, y también, estamos por, debajo, no gráfica, pero también diré que estamos por debajo de lo que pasa en la, en la OCDE donde en esos años el gasto en I más D como porcentaje del PIB estaba en torno al 2 y pico por ciento más o menos ¿no? y en el gráfico de la derecha lo que podéis ver es el porcentaje de, de personal en I más D investigadores sobre el total de la fuerza laboral también 2 y uno y bueno, pues como veis, eh, España está como ahí como en la mitad del gráfico, más o menos, tiene un porcentaje de, de personal INI y más D, de investigadores que está en torno al 0,70% aproximadamente, de nuevo con valores similares a los, a los PIX, ¿no? A Portugal, Italia, eh, Grecia, eh, Irlanda también está con valores bastante eh, bajos, y desde luego nada que ver con los países nórdicos, ¿no? Y bueno, nada que ver en este indicador y en el otro, ¿no? Si uno se fija en el gráfico de la izquierda, en el gasto y más D sobre PIB, que los países nórdicos en donde se sitúan, ¿no? En Suecia, estos eh, este dos países están. Bueno, pues, los valores son un ¿no? Y, y el gráfico de la derecha, pues igual, porcentaje de investigadores eh, o de gente trabajando en I.D., -E, en los países nórdicos, pues desde luego, pues, tenemos unos valores que ya nos gustaría a, a nosotros, ¿no? Y desde luego estamos muy por debajo todavía de la, de la Unión Europea y también de lo que pasa en la OCDE. Así que, bueno, digamos que nuestra, nuestra política científica, digamos que tiene que. Pues, eh, tiene que ser una prioridad porque, como digo, los indicadores nos sitúan muy por debajo de otros países nacionales, ¿no? Entonces, eh, entonces eh, vamos a hablar un poco del, del marco institucional en que surge el programa La única para, para ver que es que hay que preguntarse un poco allá como los, para los años finales de los 70, principios de los 80, donde eh, pues el, el, el hecho de contar con más doctores se, se establece como una prioridad en la política, en, en la política en pública, de aquellos años y eso dio lugar a la creación de una serie de becas, eh, pues, antes cuando, cuando han presentado a José Luis se han dicho que él disfrutó de una beca FPU, eso es una beca de formación de profesorado universitario, yo en mi época cuando estaba haciendo el doctorado disfruté de una beca FPI, de formación de profesional investigador, y estas eran becas de cuatro años que bueno si uno, si uno decidía acceder a estudios de doctorado, se pues, eh, cumplía ciertos criterios, pues eh, digamos que el gobierno le daba una beca que duraba, como digo, cuatro años, te pagaba un salario eh, y esto te permitía pues, eh, pues, eh, ampliar tu formación a través de estudios de, de, estudios de doctorado. Entonces, estas, estas becas fueron creciendo a lo largo, largo del tiempo, desde la mitad de los 80 más o menos, la verdad que tuvieron bastante éxito y eso dio lugar a que a principios de los años, bueno, durante los años 90, eh, principios de los años 2000, eh, digamos que hubiera un, una más importante de doctores o de estudiantes de doctorado en, en España. Allá por los años, a principios de los 2000, había más de 60.000 estudiantes de doctorado en España, algunos de ellos obviamente terminaban, otros no, pero iban saliendo como aproximadamente 6.000 nuevos doctores cada año. Entonces, eh, por un lado tenemos esta, esta, digamos, visión de los legisladores de la época, ¿no? que bueno, pues llevaron a cabo esta política de las décadas de casi cuatro años, que permitían la formación de nuevos doctores, pero por otro lado, ¿qué pasó? Bueno, pues que para estos doctores, una vez terminado el doctorado, ¿qué, qué hacen? ¿no? ¿Qué hacemos con ellos? ¿No? Pues, eh, lo que pasaba es que había una. Bueno, pues diré antes de esto, que en el año 2000 había, como digo, más de 60.000 estudiantes de doctorado, salían pues como 6.000 cada año, y esto era el triple de lo que pasábamos en, en los años 80. Luego fijaos que en los años 80, finales de los 80 más o menos, hasta el 2000, es decir, en una década o algo más de una década, triplicamos el número de estudiantes de doctorado y los doctores que salen cada año. ¿no? Lo cual está bien porque supone una ampliación del, del conocimiento científico, bueno, pues una mejor cualificación de, de la, del personal, ¿no? pero eh, tenemos un problema que es que hay una falta de, de diseño de carreras académicas para los doctores. Entonces, eh, básicamente, los, cuando, cuando terminábamos el doctorado, pues la posibilidad era embarcarnos en el sistema de, de ciencia en España mediante contratos temporales, mediante contratos bastante precarios, puesto que había habido una, esta articulación de, unas, de, de, de, bueno, pues de poner las medidas para llevar a, para, para conseguir más y mayores doctores, pero no había habido, por otro lado, un, un intento de qué hacer con estos doctores vamos a darles, para darle una posibilidad de una, una carrera académica razonable y sé. Sí. Digamos con buenas condiciones. ¿eh? Así que estos eran los problemas que tenía el sistema de. Bueno, algunos de los problemas que tenía la política o el sistema científico eh, en España en estos años 80, 90, hasta los 2000, que nos, que nos encontramos, como digo, con este stock importante de doctores a los que hay que dar salida a ¿no? Y claro, muchos de ellos, ¿qué, eh, ¿qué pasa con, con muchos de ellos? Pues si, terminan el, si terminan el doctorado en España y, y no tienen posibilidades de acceder a puestos permanentes en la universidad o hay escasez de recursos, etc pues muchos de ellos optan por irse, por irse fuera, lo estamos viendo ahora también eh, con la crisis, en, eh, eh, no ya en el doctorado, sino incluso en, en los graduados, ¿no? No sé si quizás algunos de vosotros, cuando terminéis el grado, pues tenéis pensado, pues quizás iros fuera, ¿no? Bueno, pues eso está muy bien para la gente que se va fuera, porque se va gente de otros, eh, hablando de otros de los doctores, ¿no? Si alguien se va fuera, pues probablemente irá a un sitio, eh, digamos, de excelencia, de reconocido de prestigio, y desde el punto de vista profesional, para las personas, desde el punto de vista personal... Seguramente será muy positivo, pero para el país, eh, digamos, llevar a cabo una inversión, una inversión que es muy costosa para formar doctores, pues eh, digamos que una, una algo que querría, que eso revierta eh, de nuevo en el país, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, hay que ver cómo damos una posibilidad de, de, de futuro a estos doctores que se han formado durante estos años. ¿no? Entonces, eh, entonces, eh, en esta perspectiva, en esta situación institucional, surge en el 2000, en el año 2000, eh, se plantea el Plan Nacional de IMAS eh, para tres años, 2000-2003, y se plantea con dos eh, con, con objetivos específicos. Por un lado, incrementar el gasto, el gasto de IMAS como digo, eh, pues tenemos, eh, estamos muy por debajo de nuestros vecinos europeos, en, en media, y eh, también se crea con la intención de crear 2.000 nuevos contratos para, eh, para doctores para, para doctores en centros públicos de investigación en España en centros públicos de investigación, universidades ¿no? entonces para, en estos tres años se diseña la política para crear, crear 2.000 nuevos contratos para ofrecer a, a, los, a los doctores entonces bueno, pues eh, como decía José Luis también en la Unión Bancaria primero se establece una serie de ideas y luego él está hablando de la Unión Fiscal ¿no? pues bueno, nos si estamos pensando cómo hacerlo, cómo hacerlo pues esto igual, este programa... Eh, digamos que estas eran las, las ideas o los objetivos que se quieran perseguir había una serie de ideas un poco vagas sobre cómo llevarlos a cabo hasta que en 2001 surge el programa Ramón y, y que digamos da forma a estas a estas ideas ¿no? el, ¿sí? el bueno, entonces el programa Ramón y Cajal bueno no lo he dicho se llama así por, eh, en honor al primer nobel Santiago Ramón y Cajal el primer nobel de medicina en el año 1906 eh, Conjunto con otro, con otro, con otro investigador, bueno, pues el programa Romy Cajal eh, supone una, una, una reforma en la política científica, ya que estamos hablando de tiempos de, de reformas, pues esto es una reforma importante en la política científica del país. Eh, se estableció, como digo, en 2001 y eh, ofrecía contratos a los investigadores, es decir, gente que había terminado el doctorado, bueno, pues ofrecía una, una posibilidad de entrada al sistema. Eh, los objetivos eran mejorar las condiciones de trabajo y las perspectivas de carrera académica de los, de los nuevos doctores. Eh, en, principio, en principio, la idea eh, de Ramón y Cajal fue atraer eh, investigadores de alto nivel, españoles que estuvieron trabajando fuera, como os decía, eh, en aquellos años, a finales de los años 90, pues digamos que faltaban, este, había una, una escasez de, de puestos para ofrecer a los doctores y muchos iban fuera. Entonces el programa Ramón y Cajal surge en principio con la idea de atraer a los, nuevos, a los doctores que se habían ido fuera, eran investigadores de alto nivel, entonces bueno, pues había que darles un incentivo para volver a España. ¿no? Este fue uno de los objetivos del, del programa. Por otra parte, eh, otro objetivo era proporcionar los incentivos a los centros públicos de investigación, a las universidades, para establecer sus prioridades en los grupos humanos. Y el incentivo consistía para, para los centros de investigación, las universidades, el incentivo consistía en que iban a, iban a haberse ayudados en la, en la financiación de sus contratos. Porque si un centro público de investigación, una universidad, eh, tenía un, un becario, la bueno, son becarios de Amónica pero al final son contratos, ¿no? Entonces, si tenía un, un contrato de Amónica lo que hacía era que durante cinco años eh, iba a estar eh, copagando con el Estado la, el salario de esta persona. Entonces, en un esquema de creciente, al principio, prácticamente todo el salario lo pagaba el Estado y a lo largo de los cinco años que duraba que dura el contrato, pues eh, el porcentaje de, del salario que pagaba la universidad era, era un poquito mayor, pero digamos que había una cofinanciación y da era barato y ventajoso tener un, un, un contratado de Ramón y Cajal porque era una persona, una persona de alto nivel, de, de una persona de excelencia y que además salía barato. ¿no? Eh, otro objetivo del, del programa era romper con el favoritismo en la Academia, en la academia Española. Esto, este, esta, la endogamia, el problema de endogamia en, en, en, en, la, en la Universidad Española, en la Academia, ha dado lugar o ha sido objeto de debate en los medios de comunicación, incluso en revistas eh, de excelencia como en hecho en el año 2001, pues, eh, eh, bueno, no solamente en el año 2001, ¿no? hay varios artículos que hablan de la endogamia en el sistema español. ¿no? O sea, la endogamia que supone que, cuando uno termina de lado, quizás eh, la universidad, eh, cuando va a contratar a alguien, pues, en lugar de contratar al mejor, contrata al de dentro de la universidad. ¿no? Pues, esto es algo de lo que supongo que habéis oído hablar. Bueno, pues, esta, esta endogamia que ha sido criticada, como digo, en la, en la prensa y en revistas eh, especializadas, pues, de los objetivos del, romper con esta endogamia era otro de los objetivos del programa, Creo que lo que hacía era seleccionar dentro de los investigadores, seleccionar a los mejores en función de méritos objetivos. Bueno, pues entre 2000 y 2003, eh, el programa empezó en 2001, como digo, y sigue, sigue dirigiendo la actualidad. Eh, entre 2001 y 2003, eh, 2000, eh, 2.000 investigadores consiguieron contratos aproximadamente, y en media, como unas 3.000 solicitudes cada año. Y, y muchas más solicitudes que contratos. En el año 2001, que fue la primera, la primera convocatoria del programa, pues eh, se ofrecieron 800 contratos y eh, se, se presentaron unas casi 3.000 30 personas, eh, se casi 30 personas y supuso un coste para inversión para el Estado de 35 millones de euros, para que llevamos una idea de la magnitud del programa. Luego, a lo largo de los años, en 2002, esto fue la primera convocatoria, en 2002 se ofrecieron 500 contratos. En 2003, 700 y a partir de 2003 el número de contratos que se ha ido ofreciendo ha ido disminuyendo. Nos hicimos de 2004 a 2010 en torno a 300, 250 contratos más o menos aproximadamente. Y en, el año, en este último año donde el paso de convocatoria ha, ha salido con retraso, pues no hemos llegado ni a 200 contratos. Con lo cual el número de contratos se va ha reduciendo. Hay dos cosas aquí que pueden explicar este Por un lado la crisis, eh, la crisis ha supuesto recortes en todos los eh, campos y también en la, en la investigación. Y por otro, por otro lado, se decía que a partir de 2003 eh, hay menos contratos, y esto es porque, como os contaré después, en 2004 se nivelen mucho las condiciones de acceso. Eh, pero esto os, os, os hablaré de eh, bueno pues eh, ¿cómo, ¿Cómo se articula este programa de la vemos que la selección de los candidatos se hace de forma transparente, y centralizada a través de una agencia que es la ANEP que es la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva, evalúa a los candidatos eh, hay un proceso de evaluación anónima que se basa en eh, pues, que evalúa a los candidatos incluyendo sus, de sus méritos científicos, entonces en la ANEP hay 24 áreas de, de investigación está la pues, economía, luego matemáticas ingeniería, etcétera. hay 24 áreas ¿no? que cubren todo el campo científico experimentales, áreas no experimentales. Entonces, lo que, se, lo que se hizo en esta agencia de evaluación fue contratar eh, comités de expertos, tanto nacionales como internacionales, que lo que hacían era evaluar el currículum de los, de los candidatos. Era una revisión por pares, una revisión eh, sí, por pares. Entonces, eh, la evaluación se basaba en criterios objetivos, es decir, eh, ¿cómo nos evalúan los investigadores? Bueno, los si investigadores que estamos trabajando en, en universidades pues tenemos una parte de docencia y tenemos una parte de investigación. Entonces, la evaluación de la investigación básicamente se hace en, en cuanto a publicaciones científicas. ¿no? Entonces, ¿en qué revistas has publicado? Si ¿Son revistas de, de, de prestigio internacional? ¿Qué impacto tiene? Ya veremos después, de, perdón, después del impacto. Básicamente, la evaluación se basa en criterios, como digo, objetivos. Esto Hay una, un consenso en que la evaluación o la, eh, la, actividad, la actividad de la agencia de evaluación fue transparente y basada en, en criterios razonables. Y, y bueno, digamos, lo que, como digo, lo que, lo que... ¿Cómo se articula esto? Es de la siguiente manera. Eh, el, el investigador solicita a la evaluación Cajal entonces los comités evalúan y entonces hay eh, comités para cada área, 24 comités para las distintas áreas, y lo que hacen es hacer un ranking de los candidatos desde el mejor hasta el peor. Entonces, estos candidatos pues lo que hacen es, eh, digamos, asignarse a los diferentes centros. Entonces hubo un, en la, hubo un cambio en el diseño de la política que, que tuvo lugar en 2003 y aceptó las condiciones de elegibilidad. A ver, en 2001 y 2002, eh, pues digamos que el diseño de la política se mantuvo. <coughs> la gente solicitaba su, solicitaba su, eh, su contrato y eh, tenía una posición asignada por los comités de evaluación. Entonces, ¿cuál es, la, cuál es la, la característica fundamental de estas primeras olas? Se llama el endorsement, la preaceptación. Cuando un investigador quería acceder a un contrato en mi caja, lo que tenía que buscar previamente era la preaceptación de un centro. Es decir, yo termino mi doctorado, quiero acceder a un contrato de investigación, y lo que tengo que, esto hasta 2002, ¿eh? Lo que tengo que hacer es ir a una universidad y decir, me gustaría trabajar aquí si, si me dan un contrato, ¿me, me apoyas? Entonces, bueno, pues la, el, el departamento decide apoyar al candidato. Esto es lo que se llama la carta de preaceptación, que todo el mundo tiene que llevar obligatoriamente en 2001 y 2002. Eh, claro, eh, os diréis, bueno, es que claro, esto de que tengamos la carta de presentación de un centro es un poco, puede ser un poco complicado porque quizás si hay alguien que está, que está trabajando, un doctor que está trabajando fuera y tiene interés por venir a España, pues quizás si no tiene contactos, eh, un vínculo importante con una universidad en España, pues quizás lo va a tener más difícil para conseguir esa carta de presentación que alguien que ya está en el sistema. ¿eh? De hecho, Ana Virgules, la que por entonces era ministra de Ciencia y Tecnología, decía que esto de la, dijo, en un momento que esto de la presentación podía un poco poner en peligro el espíritu del, el espíritu del, del, del sistema, ¿no? del programa de porque el espíritu del programa era contratar a los mejores, me digo si están dentro de la universidad o fuera Entonces esta carta de presentación digamos que tenía algunos problemas eh, en ese sentido y eh, también eh, recibió atención por parte de Nature, también se publicó algo sobre, sobre esto. Bueno, pues eh, esa carta de, de presentación, digamos que estaba pensada para, eh, en esa primera ola, en, en el año 2001, la primera ola de Ramón y Cajal, había como digo muchos doctores sin sitio, sin espacio en la universidad, incluso dentro de España, y había que darle salida. Entonces, aunque al principio la, la, la idea, el espíritu inicial del programa Ramón de y Cajal era atraer doctores de fuera, eh, en esa primera ola el 60% de los que nos un contrato era gente que ya estaba dentro de la universidad en España, pero con contratos o con becas o con contratos un poco precarios. ¿no? Entonces, eh, el 60% fue para, ese tipo de, para esos doctores. El 40% eh, para gente que española, trabajando en España, pero fuera del sistema, o bien para gente de fuera. Eh, pero ya digo, la primera ola, o sea, la, el porcentaje más importante, se llevaron los, los, los que ya estaban en el sistema. Entonces, una vez que ese stock de insiders, ¿no? de, de, de investigadores que están dentro del sistema, se va colocando digamos que la preceptación ya no, se hace tan, bueno, ya no, bueno, ya no tiene tanto sentido. ¿eh? Entonces, en 2003 la preceptación se hace opcional. Así que en 2003, eh, yo he terminado mi doctorado y quiero acceder a un centro de investigación como, como bueno, en Ramón y Cajal, con un contrato Ramón y Cajal, y ya puedo decidir o no eh, pedir al centro concreto la carta de preceptación. Ese es opcional. Evidentemente, la mayoría de los que pidieron la visa en ese año, en el 2003, lo hicieron con aceptación entonces, en este sentido, tenemos un, lo que contaba antes de marcas del artículo publicado. En este, en este punto, tenemos un artículo con los mismos autores publicado en el que vemos un poco la, la, la incidencia que tuvo este tema de la preceptación para la calidad de los investigadores, para la probabilidad de conseguir contrato. Entonces, lo que veíamos es que, fijaos, en 2001 y 2003 la perceptación es obligatoria para todo el mundo. No, perdón, en 2001 y 2002 la preceptación es obligatoria para todo el mundo. En 2003 se elimina. No, en 2003 es excepcional, perdón, 2003 es acepcional. Y en 2004 se elimina por completo. A partir de 2004 la carta de aceptación desaparece por completo. Entonces, eh, nosotros en economía nos gustaría, como hacen los, los químicos en el laboratorio, los físicos, lo que nos gustaría sería contar con experimentos ¿no? y tratar de aplicar un, un determinado tratamiento de forma aleatoria a, a unas personas y a otras, y ver pues, como hacen los médicos también, ¿no? Eh, vamos a ver cómo funciona el tratamiento, así que selecciono un grupo, de tratamiento, eh, un grupo de tratamiento al que le doy cierto medicamento, un grupo de control al que le doy un placebo y veo un poco cuál es el efecto del tratamiento, veo si realmente el medicamento tiene efecto. Bueno, esto se puede hacer en un laboratorio, se puede hacer en ciencias experimentales, pero en economía habitualmente no es posible y además tiene problemas éticos. Pero el hecho de que en 2003 la precipitación la fraccional opcional pues, lo colocó en una situación casi de un experimento natural. Porque fijaos que en 2003 había gente que, que solicitaba la beca. Imaginad que alguien en el 2002 solicita la beca y no se la dan Vuelve a solicitar en 2003. En 2002 fue con, con la carta de preceptación. En 2003 puede ir con carta de preceptación o sin ella, porque es opcional. A partir de 2004 nadie la lleva. ¿no? Entonces, en 2003 hubo gente que solicitó sin, sin la preceptación y que había solicitado en, 2003 con, en 2002 con la preceptación con lo cual, tenemos ahí una especie de experimento natural donde podemos evaluar el efecto de la receptación. Entonces, lo que veíamos en este artículo que hemos publicado con los mismos autores, lo que veíamos es que la receptación, eh, a igualdad de méritos, aumentaba en 10 puntos porcentuales la probabilidad de conseguir un contrato. Una vez que se elimina la receptación, eh, a igualdad de méritos no hay diferencias entre los que venían con receptación antes y los que ya no la tienen. Por lo cual, obviamente, como se decía en aquella, en aquella época, en aquellos años, la presentación podía poner en peligro el sistema, porque estaba cogiendo gente, eh, pues no digo independiente, independientemente de sus méritos, pero bueno, digamos que no, neces no necesariamente seleccionaba los mejores. Así que en 2004 este requisito se elimina y esto, digamos que, favorece las posibilidades de acceder al sistema para, para todo tipo de investigadores de mucho nivel que quizás con el requisito de presentación lo habrían tenido más complicado. Otra, otro hecho que ocurre a partir de 2004, que también tiene que ver con la, con la reducción en el número de contratos, que, además de este, este tema de la presentación, se endurecen las condiciones de acceso. Antes de 2004, eh, para acceder a una beca armonica JAL no había límite de tiempo en cuanto al doctorado, es decir, podía pedir una beca armonica JAL a alguien que hubiera hecho el doctorado 20 años antes, eh, y el único requisito, eh, digamos, era que tenías que haber pasado 18 meses después de tu, de tu licenciatura en un centro distinto al que has hecho la licenciatura, con lo cual hacer el doctorado fuera ya te bastaba. ¿no? Hacer el doctorado en un sitio distinto al de tu licenciatura ya te bastaba. Eso está hasta 2003 y 2004, se endurecen los criterios, como digo, entonces se establece un límite de 10 años, nadie puede pedir una beca Carmón Cajal eh, si hace más de 10 años que termina el doctorado. Y por otro lado, eh, el requisito este de la estancia fuera pasa de ser 18 meses una estancia post. Eh, Después del, del, del grado o de, de, de la licenciatura pasa a ser una estancia de 24 meses postdoctoral. Es decir, ahora se requiere una estancia de, 24, de al menos 24 meses en un centro distinto al que has hecho tu doctorado, por lo cual esto es un requisito mucho más duro. Así que las condiciones de acceso se, se restringen mucho. Eh, esto supone que hay menos solicitantes potenciales que pueden pedir la beca, menos contratos también. Y bueno, y esa, esos son las, eh, los criterios que funcionan a día de hoy. Eh, ¿Cartéis de los contratos? Bueno, su contrato de la Mónica Hal era un contrato de 5 años de duración y que el salario que permitía, el salario que ofrecía a los, a los contratados era similar a un profesor titular recién, recién conseguido a la plaza, digamos, <coughs> sin complementos de, de sexenios de investigación, etc. Eh, una ventaja importante es que el contrato de la y Cajal eh, no estaba mal, aquí, aquí los que están haciendo doctorado ahora dicen, oye, pues está bien esto, ¿no? Bueno, pues eh, un contrato laboral, efectivamente, era, era bastante atractivo, te ponían el nivel eh, salarial, que es mucho, eh, pero bueno, en el nivel salarial de, de, un, recién, recién, eh, eh, de un profesor titular que, que, eh, reciente, digamos, ¿no? y, de, y tenías que dar pocas clases, con lo cual tenías que tener muchísimo tiempo para investigación y para conseguir méritos ¿no? en, en, en investigación. Y se hacían evaluaciones después de dos, cada dos a los dos años y a los cuatro años. Con la, y esto daba además la posibilidad de, de, un, de, de acceder a una, a, una, a una posición permanente. Esto es un contrat de cinco años, pero si tu evaluación era buena, te ponían buenas en una buena situación. Si, si después de la evaluación la pasabas bien, porque tenías buenos méritos de investigación, pues digamos, te ponían en una situación buena para que un contrato permanente, que es una cosa muy difícil en la Universidad Española y más en los tiempos que ponen. ¿no? Bueno, pues el contrato eh, tuvo, el programa Ramón y Cajal tuvo mucho éxito a partir de la segunda oleada, digamos que a nivel internacional eh, gozó de cierto prestigio, y entonces pues había gente, eh, investigadores eh, de excelencia afuera que, que querían venir a España. Entonces, eh, lo que hacemos este, en este trabajo, una vez que os he contado un poco el marco institucional, la motivación del, del programa, la necesidad de crear un, un programa de este tipo, lo que hacemos en este trabajo es ver, ver la efectividad del programa, para eh, en la, la, la productividad científica de los investigadores unos años después de la, de la solicitud. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser, básicamente, comparar gente o, digamos, solicitantes que tuvieron la beca con solicitantes que no tuvieron la beca. Y lo vamos a hacer mediante dos técnicas, que es eh, una técnica paramétrica de regresión lineal, una técnica no paramétrica de matching. Después veis que no voy a entrar en temas técnicos y daré simplemente la importancia de la de una de estas técnicas. Eh, Vamos a, vamos a utilizar datos pues, de 2002 y 2003, porque la primera ola, como digo, uh, fue una ola un poco... la de 2001 fue un poco rara, un poco distinta a las otras. Hubo un montón de gente de, de insiders que, bueno, que les permitió en el sistema, pero digamos que fueron, las prácticas fueron un poco distintas de lo que de pasa después. Así que vamos a centrar en 2002 y 2003. Eh, ¿Y por qué hasta 2003? Bueno, porque vamos a utilizar... Eh, vamos a ver el, el, la productividad científica de los solicitantes cuatro años después de la beca, datos Hasta 2007, por lo cual, hasta 2003, pero sobre todo, porque en 2003 cambian, como decía antes, a partir de 2004 se introducen mucho las condiciones de acceso a la, a la beca y por tanto pues, queremos eh, centrarnos en investigadores que sean, que sean comparables. ¿no? Pues, eh, nos vamos a centrar en años en solicitantes, 2002 y 2003. Los datos provienen de la Dirección General de Investigación del Ministerio de Ciencia eh, e Innovación. Ministerio de Ciencia e Innovación, que en 2004, con las elecciones de marzo de 2004, desaparece. Sus competencias, pasan a, sus competencias pasan, por un lado, al Ministerio de Educación y Ciencia y, por otro al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Entonces, en concreto, la de Ramón y Cajal eran eh, competencias del, del, era competencia del Ministerio de Educación y Ciencia. En 2011, con las elecciones últimas de noviembre de 2011, eh, cambian de nuevo las competencias. Entonces, las, eh, Ramón y Cajal ahora pasa a ser eh, responsabilidad del Ministerio de Economía y Competitividad. Así que, bueno, como veis, pues, eh, el programa Ramón y Cajal se ha del de ministerio en ministerio, ¿no? Y, y ahora como digo lo lleva la, el Ministerio de Economía y Competitividad Bueno, pues lo que vamos a hacer va a ser eh, utilizar datos de los solicitantes y estos datos incluyen el área de investigación detalles sobre su doctorado sobre dónde hicieron el doctorado en qué momento terminaron características personales como el sexo el lugar de residencia el lugar de, el lugar de origen la nacionalidad y el, el, el, el, estado, el estado del contrato ¿no? si realmente consiguieron la beca o no consiguieron la beca pero en esta, Toda esta información aparece digamos, en la solicitud, pero lo que no aparece en la solicitud es el currículum de la gente. Y esto es una cosa fundamental para nuestros objetivos. Así que para acceder al currículum de, la, de los investigadores lo que hemos hecho ha sido ir, al, ir al, a un software gratuito que se llama Publish or Paris, Es decir, publica o perece. Es un software gratuito que incluye, que incluye, todo, incluye contribuciones eh, eh, pues que aparecen en Google Scholar. Todo, todo el mundo aquí ¿Se ha metido alguna vez en Google Scholar, en el Google Académico? ¿Sabéis lo que es? Por lo menos, ¿no? ¿No? Pues, eh, pues es una cosa importante para que lo tengáis en cuenta. Google, Google Académico es la versión académica de Google. Entonces, cuando tengáis que buscar artículos, que los pues, profesores os, os recomienden buscar artículos, libros, etc., Google Académico es una buena... Google Académico, pues Google Académico, pues, bueno. pues, Google Académico eh, digamos que aparecen todas las contribuciones de, de los investigadores, eh, tanto las que están listadas en el JCR como las que no. ¿Qué es esto del JCR? El bueno, JCR quiere decir, quiere decir Journal of Citation Reports. ¿Y esto qué es? Ah, pues digamos que cuando, como decía antes, cuando los investigadores se nos evalúa nuestra actividad eh, científica, nuestra actividad investigadora, pues el criterio, el criterio estándar internacionalmente aceptado son las publicaciones. ¿En qué tipo de revistas publicas? ¿Qué impacto tienen esas revistas a nivel, a nivel internacional? Bueno, pues el estándar internacional de calidad de las revistas de las publicaciones científicas es el, el Journal of Citizen Reports, la JTR, que, eh, digamos, hay dos versiones. Está la del Science, Index, el Science, Citation Index, el índice de citaciones en ciencias, y el Social Science, Citizen Index, el índice de citaciones en ciencias sociales. Los dos los lleva a cabo Thompson y aquí en la universidad, pues entiendo que tenéis acceso eh, a través de la World of Knowledge. Entonces, si buscáis en Internet World of Knowledge, eh, aparecen ahí bases de datos y si aparecen entre ellas JCR, buscáis un investigador concreto y ahí os aparece, perdón, una revista concreta y ahí os aparece Libroeconomics, por ejemplo, decía Marta antes, Pues si buscáis Labor Economics, tenéis información de cuál es su, su índice de impacto. ¿Y qué es esto del índice de impacto? Bueno, pues el, impacto el factor de impacto es una medida que nos dice la calidad de esa revista. El índice de impacto se mide por el número de citas que han recibido los artículos. Sabéis que los investigadores, cuando, citan, cuando hacemos en nuestro trabajo, citamos a otros investigadores. El índice de impacto es, se define como todas las citas que han recibido todos los artículos publicados en cierto año en una revista, entre el número de artículos. Con lo cual, cuanto mayor sea el índice de impacto, quiere decir que los artículos publicados en esa revista pues han, sido, han tenido más sensibilidad internacional, han sido usados por otros investigadores para sus Trabajos, eh, eh, trabajos con lo cual un mayor índice de impacto supone ¿no? es un, un, una mejor calidad de la revista. Entonces, eh, este es el aspecto de, de Pabis or Peris, público o publicado Si digo público aparece con toda la razón, porque como saben aquí mis colegas, eh, para nosotros lo de las publicaciones es. Eh, bueno, nos, nos van vale a evaluar todos, todas las evaluaciones para, para darnos incentivos, que son pocos, pero bueno, los pocos incentivos que nos dan para investigación y demás, que se basan en publicaciones y entonces pues se eh, público aparece, porque si no tienes publicaciones lo vas a tener muy difícil conseguir una buena plaza.